que inventar algo nuevo, desde que Moza se dejó de Alessandra a ese muchacho no lo han soltado no lo sueltan no lo sueltan todos los días lo, se lo, lo, lo comen, lo acaban todos los días lo acaban porque la gente entiende que es obligatorio que eso debió que ellos debieron quedarse juntos obligado ellos, de, obligado le voy a poner un ejemplo y me van a comer en las redes, pero es la verdad. A veces somos muy injustos con el hombre y con la mujer no lo somos y la justificamos. Le voy a decir por qué. Cuando ustedes saben quién es eh, Francisca La Chapel. Francisca Lachapel se casó con un joven humilde de Nueva York, quien le dio, quien fue el que la llevó para Estados Unidos, le dio los papeles y todo eso. Entre ellos dos fueron al concurso, ganaron, pasó todo, entre ellos dos, todo. Y pasa, tengo entendido, pasa. Que ella logró el estrellato, logró la fama mundial. ¿Y qué, qué pasó en el momento que llegó la fama? Parece ser que ellos, como pareja, no se entendían y él, ellos se divorciaron. Bien divorcio. Pero, ¿qué pasa? Se le vio y se le rumoró que tenía una pareja. Se le confirmó y todo eso a ella. ¿Qué pasa si alguien se atrevía a criticar a Francisca La en las redes sociales? Te comían vivo. Te comían vivo porque decían, ella tiene derecho a rehacer su vida. Ella tiene derecho a buscar a otra persona y no estar con quien ella con, y estar con quien ella quiera. Eso pasó. Había personas que decían que Francisca había estado con el muchacho, que lo había usado supuestamente por los papeles y que después lo soltó en banda. Había personas que lo habían dicho. Pero cuando esa persona decía eso, venía un grupo y se comían. Y decían, es que él, no importa que él estuvo con ella desde abajo. Ella tiene derecho a rehacer su vida. Y todo el mundo la justificó. Todo el mundo la defendió. Pero no pasa lo mismo con Mozart. Desde que Mozart se dejó de Alessandra, se lo están comiendo vivo. Todos los días. Y todos los días inventan una vaina. Todos los días inventan algo nuevo. No, porque Mozart dejó su familia por otra, por otra pareja. Que no, que no se le justifica. Que, yo, que, que fue ella que lo hizo a él. Pero con Francisca de Chapelle no aplica lo mismo. Ah, no, porque no porque es por, por, ella tiene talento. Es, fue, fue por su... Eh, ¿cómo que se dice, flaco? Eh, por, por, por acuerdo. Que, yo, que, que, que ellos se dividieron. Y ese tipo, mira, si hubiera querido el marido de Francisca Chapel hubiera hecho una entrevista o un libro eh, hablando su verdad. Y nunca lo hizo como hizo la esposa de Mozart. Nunca lo hizo. Él lo que hizo fue que estableció eh, una demanda por el apellido. Porque el apellido de Francisca Lechapel no es de ella, es de él. Y hubieron personas que fueron del entorno de que intentaron hablar, pero el tipo se mantuvo callado. Y nunca habló mal de Francisca. Y todavía eso de hoy, el tipo nunca ha hablado mal de Francisca. Él ha tratado de, de mediar. Mediar. Para nunca hablar mal de ella. Y se decía que fue él que le ayudó a ella. Pero con ella no pasa lo mismo que con Mozart. No, porque a ella sí la podemos considerar, pero a Mozart no. Y yo sé que me van a comer los fanáticos de Francisca de Chapel, lo sé, porque son intensos como los Mozaritas, como los la, como la fanáticos de Alessandra. Pero va a pasar así. ¿Por qué? Porque la, a veces nosotros bu le buscamos el lado siempre por el, el vulnerable. Ah, ok, si la, si la mujer lo hizo, está bien. Pero si el hombre lo dice, hay que comérselo y hay que darle la espalda. Ahora se inventaron, dije, que tiene una, un, una una bailarina de un canal de televisión. Que la bailarina metió la pata porque dijo cosas que nadie le preguntó. Para, dije, para verse, ay, yo soy importante y que, y, y, y moza es a mí, nunca me ha pedido fotos. ¿Y quién es moza? Como que dime mi amor, ¿tú, vas, tú te vas a hacer la loca de saber de quién es Moza. lo que pasa es que te, lo que te está diciendo Moza es que en el momento que se estaba rumorando que había un embarazo, tú eras la que debiste salir de una vez y decir Esa, eso es mentira yo tengo a mi pareja yo nunca he estado con Moza. eso es lo que te está diciendo Moza, eso es lo que te está reclamando Moza en ese momento, no te haga la loca no, ay no, ay no mire, ¿por qué a mí me come él? ¿por qué él me habló mal? Porque por eso? porque usted se hizo la loca y comenzó a hablar. Y digo, perdón, se quedó callada. Y ahora habla, pero más. Después que Mozart habló, ella habló, después que Mozart habló. Pero ella no llegó a hablar antes, que debió hablar antes. Entonces, a este muchacho, a Mozart, no lo sueltan. No lo sueltan, no lo sueltan, no lo sueltan, no lo sueltan. No lo sueltan. No lo sueltan. Entonces, ¿por qué a Alessandra, perdón, ¿Por qué a Francisca de Chapé la justificamos? Y está todo bien. Y yo, yo también entiendo que está todo bien. Ella se consumió lo que quiera. Entonces, ¿por qué a Mozart no? ¿Por qué a Mozart no? Ah, pero a Francisca sí. Ah, sí. Ella tiene derecho de estar con quien ella quiera porque ella está en Univisión. Ella está en, en, ¿cómo se llama? El programa de la mañana de, de Univisión. Despírtete América y todo eso. Pero a Mozart no, no, no, no porque Mozart es el hombre. Entonces, existe una doble moral. Eso mismo, que le criticamos a Mozart en otro, no lo criticamos, lo justificamos. ¿Me entienden? ¿Van entendiendo? Entonces, suelten a Mozart, señores. Mozart es un muchacho trabajador. Mozart está bien. Mozart está tranquilo. Ese muchacho está bien. Es un muchacho lo que está trabajando para, echar, para, para seguir echando para adelante. Y nunca se, y, ese tipo nunca ha tenido problemas con nadie. Hasta que se dividió de, de, de la esposa. Y ya es el peor hombre del mundo. El peor hombre del mundo. El hijo de Luis explotó en, eh, hijo, Luis Van en competencia. Lo... Explotó en un sí, le explotó en un like, está bien. Entonces está harto, viejo. Todos los días funda, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego y fuego. Y como yo dije, a Fra... cuando Francisca de Chapé se dejó del esposo, que supuestamente, supuestamente, no estoy diciendo la verdad. La ayudó a llegar a Estados Unidos y la ayudó y todo eso. Cuando la gente criticó eso, lo justificaban. Ahora, cuando Mosa se dejó de la esposa, decían no porque Mosa se dejó de la que lo ayudó a crecer. Ah, ahí sí. Y con Francisca no, no, no, no aplica.